Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Vamos a dos Batillos y sin más preámbulo, comenzamos Estamos en lo alto del trípode, en el lago de dos Batillos. Vamos a intentar localizar animales desde nuestra posición alta Ahí vemos una, una cabra, un ciervo mulo nivel 4, no está mal Vamos a seguir buscando Mira, ahí tenemos, allá abajo tenemos un muflón Vamos a hacer la OCE con el arco, puesto que está a una distancia óptima Vamos a ver Y... venga, ha caído Directamente le hemos atravesado el doble pulmón Vamos a buscar más Mira, ahí, ahí se nos viene un muflón Vamos a ver si le podemos disparar desde aquí Vaya, hemos fallado Hemos fallado el tiro Vamos a hacer otro, a ver si podemos No, se nos va, se nos va A ver si se nos gira No, eso creo que también también lo hemos, lo hemos fallado Bueno, vamos a ver si localizamos a, al ciervo mulo Lo que pasa es que se habrá se habrá ido con, con el ruido Ahí viene otro, viene otro muflón Otro muflón que nos viene A ver si lo localizamos ¿Es un nivel pequeñito? Un... No, ese lo hemos fallado. Pero... Ahora, ahora ha caído. Ha caído completamente. Vamos a intentar a ver si, si vemos más, más animales. Puesto que esta zona esta zona es muy buena para, para la caza. Vemos por allí. A ver. No localizamos nada. Mira, sí, allí vemos... No, es una, una hembra de, de hace de las montañas. Vamos a ver si localizamos más animales. Mira, ahí tenemos un grupo de cabras. Vamos a ver. Vamos a intentar hacer el lance largo. Ahí tenemos otro mulo. A doscientos y pico metros. Recargamos. A ver y... primero salen corriendo vamos a ver si podemos hacer otros lances ahí le hemos dado también yo creo que ese es el primero que dimos si sí, ahí está medio medio sigue sigue corriendo otro lance y otro tiro también también pinchado, hemos pinchado a tres animales, luego luego iremos a cogerlo vamos a, a bajar, a recoger primero nuestro nuestro muflón vamos a ver, ha sido una muerte fácil si sí, atravesado, ya que no, no está mal una plata vamos a intentar localizar los otros dos muflones que, que disparamos a ver si vemos las huellas Yo creo que este es el primero Que, que disparamos este muflón Vamos a ver Eso son, no solo son huellas de oso Aquí si sí viene, viene corriendo Hay una hembra de, de muflón está llamando Mira, ahí tenemos lo ahí que cayó antes Creo que, creo que era un nivel 2 por la cuerna. sí un nivel 2 le dimos las dos veces pensé que la primera no no la había dado y vamos a ver si localizamos al otro pero creo que que no le dimos ninguna de las dos veces puesto que no no vemos huella huella de sangre vamos a continuar a ver si si vemos a sangre o alguna otra huella yo creo que este este animal lo hemos perdido por lo tanto creo que iremos a a por la a por las cabras mira allí tenemos un lance un buena cuerna nivel 4 una mala puntuación vamos no vaya no tengo no tengo el, el reclamo de de guapití así que, que creo que con el de pavo no, no va a funcionar por lo tanto, vamos a ver si localizamos al a Elk o Alce de las Montañas, que le llaman aquí. Allí lo vemos. Vemos la cuerna. Vamos a intentar disparar. Sí lo dejamos, pero yo creo que le hemos dado. Vamos a intentar otra vez. Bueno, el muflón. Vamos a asegurar a ver si vaya ya le hemos disparado tres veces ahí lo vemos otra vez y una más no una más no, no, no tenemos, no tenemos ángulo, pero yo creo que que debe haber caído ya, puesto que con tres disparos, aunque nos bajará la, la puntuación, si sí, mira, ya ha caído, haya ha caído. Pero bueno, lo importante es la cuerna. No me, nos da igual que si nos da plata, oro. Diamante no va a ser porque no es un nivel 5, pero... A ver si vemos ahí un ciervo mulo. Pero claro, con, con un 300 no lo vamos a disparar porque lo vamos a, lo vamos a destrozar ahí tenemos otro, otro muflón vamos a recoger a nuestro a nuestro alce de la montaña a ver qué puntuación nos arroja y luego iremos a, a recoger a las cabras de las rocosas que, que disparamos y desde luego la cuerda es preciosa si sí, mira tres veces no hemos no, no de impacto vital aunque tiene una puntuación preciosa y una cuerda preciosa nos ha dado solo plata pero yo creo que lo vamos a guardar porque es una, una cuerna preciosa que queda muy bien en su, en su base o, o en la metopa o la metopa que tenemos en la pared vamos a poner aquí la marca donde vimos a nuestras a nuestras cabras para intentar ahora localizarlas creo que sí abatimos a las tres pero bueno, lo, lo vamos a ver ahora han sido unos lances muy rápidos, no nos ha dado tiempo apenas a, a poder apuntar bien, pero lo importante son, son las piezas. No tengáis miedo de, de disparar a un animal y, y pincharlo aunque nos baje la puntuación. No siempre vamos a conseguir animales muy... oros, diamantes y con unos tiros perfectos. También hacemos malos tiros y eso, eso es parte de, parte de la caza de vez en cuando no, no nos sale un tiro perfecto, pero bueno, lo importante es abatir el, el animal, tener en cuenta que luego en las monterías reales sabemos la ley de la sangre, el que hace la sangre es el, el que cobra la pieza, bueno en este caso estamos nosotros solos, pero da igual matar un, un, un medalla de oro con un tiro en, en el estómago y que se dé sangre que, que con un tiro en corazón, mira ya hemos localizado nuestra primera uh, sangre que le hicimos a a la cabra, ha sido un impacto superficial pero como disparamos dos veces creo que que lo conseguiremos vemos aquí más sangre seguimos nuestras huellas vamos a ver si localizamos a los amigos ahí vemos otro animal en amarillo, eso significa que como disparamos a tres sería el otro que, que disparamos si vemos también los dos cuerpos No está mal, Un bello animal. Pero no, no vamos a, a disecarlo. Vamos a recoger el otro animal. Y después buscaremos el El tercero. Ya le hemos dado carne nada más, pero bueno. Ya le hemos dado por lo visto en una, eh, en una pata. Pero se ha desangrado. Y vamos a, a recoger a nuestro tercer animal. Así que... ahí lo vemos ya, a ver qué puntuación nos, nos arroja, no está mal, y, y bueno, vamos a ver si localizamos otro animal, y yo creo que por hoy por hoy es, es suficiente, luego nos desplazaremos a ver a los bisontes, y a ver qué, qué lanzas hacemos por allí. Así que con esto yo creo que no vemos más animales por aquí porque se lo he espantado con tanto tiro. Termino. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Suscribiros a mi canal.